buenas chicos ¿qué más ¿Cómo están vamos a aprender hoy en este nuevo tutorial vamos a retomar el curso de python que venimos tratando para esto les indico una herramienta que se la puede dejar en la descripción del vídeo que es reptly que fue comentada eh, en vídeos anteriores puedes utilizar visual studio code Sublime Text como eh, id para, para poder trabajar con python por aquí lo relevante es aprender python así que bueno eh, sabíamos que podemos declarar, en, por ejemplo, en todos los lenguajes podemos declarar int eh, x es igual a tal, pero aquí en Python, pues Python automáticamente sabe qué tipo de variable es eh, lo que le estamos diciendo, en este caso vamos a decir una variable x que vale 5 y una variable y que vale codinámico, ¿sí? entonces eh, vamos a decirle imprímame con print el, tip, el type, el type es una función, vamos a escribirla por acá el type es una función para determinar cuál es el tipo de dato que estamos recibiendo vale ya las voy a dejar vamos a ampliar un poquito esto vamos a darle zoom creo que es necesario hacer este zoom acá listo creo que acá está bien Listo, perfecto, es una función para determinar cuál es el tipo de dato. entonces vamos a imprimir el tipo de datos aquí en X, vamos a decir run en esta flechita y me dice que es de tipo entero, vamos a imprimir Y, vamos a decirle run y me dice que es de tipo string, vamos a decirle Z es igual a 25.5, vamos a imprimir de qué tipo de datos es Z, ya sabemos que los tipos de datos pueden ser flotantes enteros string en este caso es float y hay algo agregado en python muy importante vamos a decir complejo es 1j entonces podemos combinar un número y una j o, un, o una letra y vamos a, a ver qué nos va a decir que este número es complejo es complex es un nuevo tipo de datos que se maneja en python por eso es muy importante aprender esta parte acá de Python, entonces en este caso vamos a aprender a cómo recibir variables por teclado en Python vale, entonces vamos a hacerlo de esta forma, eh, asignamos una variable, en este caso queremos hacer una suma, decimos número, le asignamos input, con input es la palabra reservada para mostrar un mensaje que nos pida un dato por teclado, entonces digite un número, dos puntos y acá vamos a imprimir lo que recibimos por teclado en este caso lo que tiene la variable número sí entonces vamos a correr en este caso es por esta vamos a correr el programa digite un número vamos a escribir 25 y listo nos imprime el 25 si quisiéramos decirle el número que acabas de ingresar es el Cerramos comillas, lo ajuntamos con una coma para añadir lo, la variable que queremos mostrar y vamos a probar de nuevo nuestro programa. En este caso, 26, dice el número que acaba de ingresar es el 26. Otro ejemplo eh, muy claro sería eh, impre, recibir, es muy importante eh, aprender a recibir números de acuerdo al tipo de datos que estamos recibiendo. En este caso, si es un número antes de pedir el número vamos a decir que lo que vamos a recibir es de tipo entero entonces decimos IN en este caso hacemos un python casting que les voy a recomendar esta página muy buena que es w3school.com y van a buscar python tutorial entonces van a irse acá donde dice python casting que es para convertir variables específicas variable type en este caso entero, flotante y string y vamos a decir que vamos a recibir un número y luego dentro de paréntesis vamos a pedir el número porque estamos recibiendo como tal es un número digite número entonces vamos a borrar estas líneas de código cerramos paréntesis acá y vamos a imprimir el número sí y también vamos a imprimir de qué tipo es la variable número vale entonces corremos digite un número 25 y dice 25 y el, la clase es entera vale si nosotros colocamos acá y hacemos la prueba con float e imprimimos le decimos 25.5 y nos dice que este fue el número que digitamos y es de clase flotante vale entonces lo que queremos aprender es eh, el, el punto clave de este vídeo es aprender a cómo recibir variables por teclado vamos a recibir en este caso un nombre eh, como string, str, como ya lo emprendimos anteriormente input, digita tu nombre listo, y eh, acá vamos a decir edad es igual a entero, y decimos recibimos eh, una edad, siempre los mensajes van a ir dentro los mensajes que queremos mostrar en la pantalla van a ir dentro de comillas dobles o comillas simples, entonces digite su edad dos puntos listo entonces eh, ya aquí no hay ningún método para pedir simplemente directamente el nombre de la variable le asignamos lo que viene en el input y dentro del input mostramos el mensaje que vamos a ver en pantalla dijiste su edad entonces acá vamos a decir eh, bienvenido le asignamos acá una, con una coma le decimos bienvenido eh, nombre y vamos a decirle sabemos que su edad es y luego imprimimos la edad con esto vamos haciendo un breve ejemplo de cómo podemos recibir y mostrar datos vamos a decirle codinámico la edad 23 y decimos bienvenido codinámico sabemos que su edad es 23 espero que les haya gustado el vídeo hasta aquí este pequeño vídeo así que bueno espero que les haya gustado este vídeo así que sin más decirle, nos vemos en un próximo video y suscríbanse.